La convivencia, el sentido cosmopolita y la integración han de caminar siempre de la mano para convertirnos en un ejemplo de tolerancia y respeto. En este sentido, la Asociación Gay y Lesbianas Asociados del Jumbo, GLAY, ha jugado un importante papel desde que se creara en 2001. Con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y de Entidades Privadas, el trabajo realizado por GLAY. ...ha convertido a la zona turística del sur de Gran Canaria... ...en un espacio internacional de convivencia y tolerancia... ...siendo referente para el turismo LGTB... ...en los mercados internacionales... ...por ese logro de integración... ...el Cabildo distingue a la asociación... Gay y lesbianas asociados del Jumbo... ...Glai, con el Roque Nublo de Gran Canaria... ...en el ámbito turístico... ...tuvo tanto éxito... ...que en este momento... El centro comercial ha llegado a ser el destino turístico número uno en Europa y en África, creando así el paraíso del de mundo gay. Recoge la distinción su presidente, Adrianus van van Roy.